Bueno, eh, te, te hiciste famosa con esta canción y ahora estamos acá festejando, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, ¿qué te pareció todo el mundial? Y la verdad lo vi, entonces me emocioné con mi familia y a, acá entonces se nos ocurrió a todos. Y bueno Entonces Acá estoy Cantando Todo bien ¿Qué le dirías Micaela a Messi? Um, ¿Qué? A Messi ¿Qué le dirías? Le diría que es mi ídolo Y que, y que juega muy bien Y que le quiero cantar esa canción Esas dos canciones Que la verdad las hice para la escaloneta Y una para él Entonces me gustaría que las escuche prendan en la cancha, pero eso ya pasó porque ya, ya fue la final, pero igual estoy segura de que un día le voy a poder conocer. Muchas gracias, felicitaciones. Felicitaciones, gracias. gracias.